Saludos, soy Israel Banger. En esta hora les voy a mostrar cómo hacer para darle, para darle vida a un dibujo que hice en Illustrator. Vamos a darle vida a este. Vamos a hacer que mueva los labios, los ojos, todo, eh, cejas, eh, pupilas. Entonces vamos a abrir Character Animator. Aquí tengo el proyecto. Entonces, una vez aquí, vamos a eh, dar doble clic aquí para exportar nuestro proyecto. Lo tengo aquí en escritorio. Voy a dar clic aquí en crear una escena. Y aquí ya lo tengo. Mírenlo. No se mueve aún. No me imita porque aún no le hemos dado las función en la orden. Entonces, vamos a darle clic aquí en plataforma a recoger todo esto para que esté bien en orden aquí entonces esta es la cabeza lo ya aquí, aquí para indicarle que esta es la cabeza para cuando yo mueva la cabeza este que yo le puse D bueno igual aquí igual nos va eh, eh, a, nos va señalando a qué corresponde cada cosa este le puse D porque es la derecha eh, pestaña ceja derecha, si sí, esta es la ceja, voy a desmarcarlo aquí porque me estoy identificando este porque le puse la de, no entonces le voy a decir que es esta que está aquí, es ceja ceja derecha, esta es la ceja izquierda, la boca es esta, voy a señalarles que esta es la boca, Darles la orden que me tome, se toma la boca esta capa que, le, este que tiene por nombre capa 5 es la nariz. Y esta capa 4 aquí están todo lo que concierne a la vista. Entonces esto que yo le puse ojera. Eh, es, eh, en sí Es lo que abarca alrededor del ojo derecho. Igual le podemos dar acá en la principal y marcarlo todo. Pero igual me gusta así para que quede mejor ordenado. La pupila esta la del centro pupila derecha y el párpado que viene siendo este parpadeo ahí yo le pongo párpado ya terminamos con esa parte del lado derecho ahora vamos con el lado izquierdo así mismo como hicimos en la primera opción aquí pupila sería esta la pupila eh, párpado Vendría siendo este eh, Y listo Entonces ahora vamos a darle en grabar Para que nos imite y hable Conforme yo también estoy hablando Si yo hago esto Con esta parte de aquí Tiene que moverla Si cierro los ojos tiene que cerrarlos Espabilo, Espabila, espabila y miro hacia los lados bueno tiene que mirar hacia los lados todo como la cabeza y si hablo él también habla y así podemos también podemos agregarle eh, podemos agregarle sonido y él va a imitar exactamente la grabación que nosotros tengamos y va a hacer todas las toda la mímica pero aquí solo le estoy dando la le estoy mostrando cómo se hace solo con la parte de la cabeza con el cuerpo aún no lo hemos hecho entonces así se hace una imagen miren que es súper sencillo fácil y así se anima sin hacer, se aprende a animar sin hacer ningún curso. Simplemente aprendan a dibujarlo en Illustrator. Y luego la animación es lo más sencillo. Eso ha sido todo por hoy. Espero que lo disfruten. Y chao. Hasta la próxima.